Hola y bienvenidos a este vídeo sobre licencias Creative Commons. Al final del vídeo espero haberos podido transmitir el arma de, de estas licencias, el por qué se crearon y para qué y cómo podéis usarlas. Lo primero que os tenéis que preguntar es si vosotros subís mmm, documentos o contenido a, a Internet o lo descargáis alguna vez. Si es así, sería bueno que supierais qué podéis hacer con, con esos documentos y qué pueden hacer con vuestros documentos desde un punto de vista legal. Esta presentación vamos a dividirla en tres pequeños bloques. Uno, vamos a hacer una introducción a la historia, eh, cómo se crearon y el por qué. Luego hablaremos de la empresa y de la forma que tiene las licencias Creative Commons. Y finalmente vamos a ver un, un, un uso práctico de cómo se están usando en realidad. Eh, antes de los 80, hubo un momento en los 80 en el cual el copyright eh, estaba en todo. El copyright es un tipo de licencia que reserva todos los derechos del autor. A mediados de los 80, surgió, pasó algo y nació la primera licencia copyleft, que fue sobre un programa de software, un sistema operativo. Eh, esto generó como un cambio en la manera de concebir licencias y fue en el año 2000 cuando se instauró el movimiento de cultura libre, el cual afinaba bastante más este concepto de, de, de software con código abierto. Más adelante lo voy a explicar mejor, pero primero quiero que sepáis los tres, digamos, hitos de la historia. Copyright los nació la primera licencia copyleft a mediados de los 80. Y luego, en el año 2000, surgió la empresa Creative Commons como solución a un problema de afinar, de, de matizar las licencias copyleft. Antes de nada, eh, os voy a enseñar un vídeo donde se explica muy bien el porqué de las licencias eh, copyleft y, en concreto, las licencias Creative Commons. Resumiendo, sabemos que en los 80 se instaló esta ley que hacía que el copyright fuera automático en todo lo que subías a, a Internet estaba protegido, eh, con lo cual era un problema. Y surgió algo a mediados de los 80. Nace la primera licencia copyleft. Pero les voy a enseñar eh, quién eh, fue el precursor de esto. Fue Richard Steinman, un, jo un joven pro un programador americano, que decidió hacer un nuevo código, un nuevo software un sistema operativo de, co de código libre en, en contra de, de Unix. Entonces, él, para conseguir fondos, creó la Free Software Foundation, y así creó la primera licencia copyleft. Con ese espíritu de, de libre, de código libre para que la gente pudiera modificarlo. Y viendo las pintas ya se entiende por qué este señor era así, ese estilo, ese pensamiento tan, tan hippie que me encanta. De cuidado que libre no es gratis. Entonces, Volviendo a la, al slide anterior, el código libre estaba muy bien pensando en obras de, de software. En, que, es que permito que el resto modifiquen ese software para mejorarlo. Pueden comercializar o no, pero en todo caso per, per, permito estas modificaciones. Esta era la idea, este era el espíritu de, de estas primeras licencias copyleft. Pero en los años 2000, eh, que se instauró este movimiento de cultura libre, se quiso matizar. ¿Por qué? Porque arte no es lo mismo que software. Eh, modificar una obra de arte se llama plagio. Entonces quisieron matizar. Y para conseguir estos matices, crearon las licencias Creative Commons. Entonces, así resumiendo, tendríamos que el copyright es ningún o no todos los derechos reservados y el copyleft es algunos derechos reservados. Realmente, el copyright es muy restrictivo y el copyleft es un complemento que lo que hace es suavizar esta restricción. Nunca el autor pierde sus derechos de atribución, pero sí que se les permite matizar si tú quieres dar unos derechos extras de reproducción, distribución, comunicación y modificación. Entonces, en este punto, que ya sabemos el motivo de por qué se crearon estas licencias y cuál es el espíritu, origen, el espíritu de fondo, vamos a ver qué hizo la organización. Esta organización se creó en 2001 en San Francisco y básicamente son abogados, pero ellos no te van a defender en un juicio, no es su función, su función es es mantener eh, estas licencias, el sentido y la coherencia de estas licencias a medida que va evolucionando el mundo. Mm, la misión, la he copiado desde la, de la página web traduciéndola, literalmente dice soporte técnico y legal a un movimiento que defiende el acceso universal a la investigación, educación y participación cultural como modelo de crecimiento, innovación y desarrollo. Ya se ve que si te lo lees cinco veces mm, lo puedes interiorizar pero para mí sería mucho más sencillo decir que es ayudar a aquellas personas y a la sociedad en general que cree que la cultura crece compartiéndola. Esta organización y, y, su, y, su, y su fin, todo es que, todo que tiene un enfoque internacional. La verdad es que cada país tiene su legislación y su jurisdicción, con lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de licenciar nuestras, nuestras obras. Formato y, y combinación de licencias. El formato es siempre eh, con la parte fija de reconocimiento, el, el quien lo ha creado, más alguna restricción o ninguna. El reconocimiento se pone con las letras by, eh, do make by, el, el inglés, y siempre reconocerá reconocer al autor y em, cederá cualquier uso o explotación a no ser que diga lo contrario. Por eso son las restricciones para decir lo contrario tiene una restricción de no uso comercial, nc, no obra derivada, nd, y comp compartir de igual modo que sharing as, me, supongo. Y esto se aplica a esta última en caso de obras derivadas. Si tienes una obra derivada, te voy a pedir que lo hagas, que le pongas el mismo licencia que yo tenía. Vale, las combinaciones posibles son seis, no más porque no tienen sentido. Entonces, la más abierta es la que hemos hablado de que no tienes ninguna restricción y luego la siguiente es la que, por ejemplo, se si aplica a este documento que estáis, esta presentación que os estoy mostrando, en la cual yo voy a pedir que si alguien la modifica, luego eh, mantenga el mismo tipo de licencia. Eh, que permita modificaciones a los demás también, pero eh, que les esfuerce a, a seguir compartiéndola. Mm. ¿Cómo se registran las licencias? Pues existen como tres niveles de representación. Uno es el código legal, que básicamente es el condicionado, al cual puedes hacer referencia, eh, está en la página directamente de la organización. Luego tienes el código humano, que se podría hacer los símbolos en sí de, del botón con los iconos o una pequeña descripción comprensible de, de, del tipo de licencia. Y luego el código digital, que podría ser representado en un código IQ o en texto HTML para que luego los buscadores te encuentren o sea fácil registrarlo en alguna base de datos. No vamos a entrar en lo que son las incompatibilidades y problemas, pero existen muchos. Eh, precisamente la organización de Creative Commons se dedica a esto, se dedica a, a ir puliendo estas incoherencias. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es, vamos a ver cómo se usa. Bueno, eh, en, esto es un, una, una encuesta del 2014 en el cual se puede ver que desde el 2006 de 50 millones de obras al 2014, no sé si el tanto por ciento, pero esto ha crecido exponencialmente. Se está usando muchísimo. Esto está creciendo por, por días. Y uno de los canales principales eh, o, digamos, precursores o motores que está lanzando esto son todos estas, eh, estos canales de publicación, como es la Wikipedia, YouTube, que ya nos ofrecen incluso herramientas de, de, de licenciado desde dentro de la, de, del canal. Tú subes un vídeo a YouTube y ya te sugiere, ya tienes la manera de meterle directamente allí la licencia. Por último, el uso de licencias de Creative Commons eh, destacan por, por el, porque todavía se está conservando bastante lo que es la cultura libre. La cultura libre está representada en este gráfico por la zona verde, que serían las licencias más abiertas en las cuales permite la derivados, eh, comercialización y eh, publicación. Eh, por último, existe un tipo de licencia que tenemos hablado, hablado, que es la de dominio público. Esta lo que hace es que el autor renuncie totalmente a sus derechos de autor, ¿vale? haciéndolo de bien, un bien público. Mm, ¿Qué ha pasado en España o qué está pasando? Bueno, pues hay muchísimas publicaciones y eventos. En Barcelona mismo, en mayo hubo el, la quinta edición del, del evento de BFC Barcelona Creative Commons Film. También tiene su homólogo en Madrid. Y como, como dato curioso, este año eh, se, ha, se ha creado el primer disco con licencia Creative Commons, que se llama Camila, que además. Eh, han metido la cláusula de Mantera. Es una cláusula que se ha inventado, en la cual permite a los vendedores ambulantes eh, copiar y vender eh, sus sin ningún coste, o sea, uso comercial, su disco. ¿Cómo puedo licenciar mis obras? Bueno, lo primero es saber qué tipo de licencia quieres. Si no te acuerdas de la combinación, lo más sencillo es irse a la página de Creative Commons y irse al selector. Una vez estás en el selector, te va a hacer preguntas como si quieres permitir adaptaciones de tu obra y si dices que sí, si quieres que te, se comparta de la misma manera que la tuya. Luego te va a preguntar sobre el permiso de uso comercial. Si dices que sí, pues eh, eh, entonces eh, te da unos botones que te dice que es la combinación y en el caso de haber dicho que sí otra vez, eh, te va a decir que es una licencia de tipo cultural libre que, por ejemplo, es el caso de, de, este, de esta presentación. Una vez tienes tus botones, puedes seguir eh, en este selector, eh, donde te, también te da la opción de conseguir tu código HTML en caso de que vayas a, a poner la licencia en, en una página web o en un blog. Y hay más opciones. ¿vale? Una vez consigues todos los códigos, botonera, código HTML, y lo que necesites, tienes que ponerlo en tu obra. En caso de imágenes y páginas, al pie de página o al pie de imagen. En el caso del blog, seguramente también eh, dentro de un link eh, con el código debido el HTML. Y en cosas físicas, pues, puedes poner el código IQ o, por ejemplo, PDF Adobe. En sus PDF también ha creado su propio código que, que es más rico, más rico de, de información. Como os hemos comentado, en canales como YouTube también te da esa opción de registrarlo. ¿Dónde lo he puesto yo en esta presentación? Pues bueno, lo tenéis aquí abajo, en todas las páginas, también está en el YouTube, y al final de este documento, pues lo tenéis en las referencias, el código legal. Muy bien. Preguntas y respuestas. Tengo que registrarlo en algún sitio. No, ya hemos dicho, si no lo registras, es eh, copyright, muy restrictivo. Bueno, y una vez si una vez le he puesto una licencia Creative Commons y ahora me arrepiento y quiero cambiar a copyright, ¿puedo? Pues no, no puedes. Todo lo que hayas publicado hasta ese momento y todo el uso que se haya hecho eh, es para siempre, no son licencias con límite. Eh, ¿Puedes hacer derivados? Sí, puedes hacer derivados y cambiarle el tipo de licencia a copyright. Pero el, el que ya tenía el, el Creative Commons mmm, va a hacerlo así de por vida. ¿Te puedo inventar alguna modalidad de licencia? Puedes, pero no se recomienda porque cualquier cosa no se vaya del estándar, tiene poco, luego tiene poco respaldo legal. Siempre te va a dar complicaciones. Y cualquier otra pregunta te puedes ir a la página de Creative Commons, que tienen un foro muy activo y lo contestan todo, la verdad. Pues nada, muchas gracias eh, y quiero remarcar eh, que yo apoyo esta, esta iniciativa de cultura que crece a través de la compartición y agradeceros que hayáis aguantado hasta aquí.